Como, cuando y donde quieras. Tu música clásica favorita está disponible para todas las plataformas en PRTV Plus. Bájala ya. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Esta tarde les habla Ulises Rodríguez. Sean todos bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy, sábado 20 de agosto de 2022, estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4.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 ...el próximo lunes... ...Loto Cash cuenta con un premio de 640 mil dólares... ...y la doble revancha que tiene 355 mil dólares... ...oye, y te pregunto, ¿ya participaste del verano eléctrico? ¿Qué esperas? Hazlo, porque podrías ganar premios en efectivo... Eh, ...bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles... ...o scooters eléctricas... ...¿están listos para ganar? Yo sí, pues vámonos, juega el verano eléctrico de Lotería Electrónica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 Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos, boleto en mano, mi gente. Veamos cuál es el primer número. Y es el 9. Repito el 9. Segundo número es el 3. Repito el 3. Y tercer número. Es el 6, repito, el 6. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 936, el 936. Y concluimos con el Pega 4, favorito de muchos, boleto en mano. Si sí jugaste Pega 4, que ya se acerca el primer número. Y es el 4, repito, el 4, segundo número... Es el 9, repito el 9. Tercer número es el 0, repito el 0. Y cuarto número es el 0, repite el 0. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 4900 el 4900. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información, entra a nuestra página web loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso sábado. Nos vemos esta noche a las 9. Que tengan todos excelente día.